No muevas los ojos. Mira a través de todas. de todas las cosas que hay enfrente de ti. Mira hacia un punto pequeño vacío en el horizonte. <tose> Despacio y uniformemente trae la visión hacia atrás, cerrando los ojos suavemente. The head. Iluminamos el interior de la cabeza. Deep profundamente en el interior. Muy profundo en el interior. Desde el interior profundo expandimos hacia afuera. Into Se transforma todo en Chi. Todo. Se vuelve chi, vacío. Iluminamos el interior del cuello. Desde lo profundo. Desde el interior muy profundo. Se expande hacia afuera. Transformándose en chi. Se vuelve chi, vacío. Iluminando el interior del pecho. Desde el interior, profundamente. Desde el interior, profundamente. Se expande hacia afuera. se trasforma in chi, va Iluminamos el interior del abdomen. Desde el interior profundamente se expande hacia afuera. Se transforma en chi, vacío. Eliminando el interior de las piernas y los pies. Desde el interior profundamente Desde el interior profundamente Se expande hacia afuera Se transforma en chi se vuelve chi, vacío. Iluminamos el interior de hombros y brazos. From deep inside. Profundamente desde el interior, Expand out, se expande hacia afuera, se vuelve chi, vacía. Iluminamos el interior de todo el cuerpo. Desde el interior profundamente. Se expande hacia afuera. transformándose en chi vacío todo el cuerpo se transforma en chi nuestra piel, músculos Los huesos Y los órganos internos Todo se transforma en chi Nosotros Somos Qi. El Chi. Somos nosotros. El, estamos en el Chi. El Chi está en nosotros. Nos fundimos en el campo de Chi. Sentimos nuestro campo de chi. Nos fundimos en el campo de chi. Nuestros chi se funden juntos. Formando una completude, Heart to heart. Mind. Corazón a corazón, mente a mente. Nuestra información está conectada. Es positiva. Sentimos nuestro campo de Chi. Sentimos que la mente pura y el universo son uno. Sentimos que la mente pura y el universo son uno elevamos los brazos sosteniendo una bola de chi frente al cuerpo vamos a practicar la chi abrir y cerrar caer si estamos de pie separamos los pies as san xin pin chan, san, Shin, Ping, chan como en la fusión de los tres centros as again, open and... Vamos a hacer abrir y cerrar Abrir Sentimos nuestro campo de chi. digo que la conciencia pura y el universo Son uno Cerrar Reunimos Chi en el interior del cuerpo. El Chi es abundante. sentimos nuestro campo de chi sentimos el vasto vacío el vasto inmenso vacío cerrar Todo el cuerpo se transforma en chi, vacío, el universo se funde al interior de nuestro cuerpo de chi, abrir. Sentimos que la mente y el universo son uno. Cerrar. Cerrar aquí. Cerrar aquí. Reunir aquí desde el campo de Chi desde el universo inmenso vacío al interior del cuerpo Abril, Mantenemos todo el interior tranquilo. Sentimos el universo silencioso. Sentimos que nuestra mente y el universo ese vacío inmenso, sonoro Reunimos chi en el tantien inferior el Tantian Inferior es el centro del campo de Chi y es el centro del Universo. Tú eres el centro. Abrir. Nuestra mente está muy clara. Sentimos que nuestra mente y el universo son uno. En el universo, nosotros somos uno. To the center. Reunimos el chi hacia el centro del Tantien inferior. Your body changing to chi. El cuerpo se transforma en chi. Todo el cuerpo está lleno de chi, lleno de vitalidad. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Toda la enfermedad desaparece. Todas las funciones mejoran saha oh, Nuestro cuerpo está saludable, limpio, claro. El chi es abundante. Abrir. Sentimos que nuestra mente pura y el Universo son uno. Nosotros somos uno. Reunimos chi en el centro del Tantien inferior. Abrir. cerrar Sentimos nuestro campo de chi, nuestra mente pura y el universo son uno. Hello. Se Cerrar. abrir El chi es abundante. Chi, sangre, fluye bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones mejoran. ¿How about? How about? Hello, Reunimos Chi al interior del cuerpo en el tantien inferior. Todo el cuerpo se vuelve chi, se funde en el campo de chi, se fusiona en el universo. Todo el cuerpo se transforma en chi, se funde con el universo. Juan tan Tan Juan Ju Ju Ju vacío. Ju Ju no Vacío, Feel the last cerrar el, el chi es abundante chi Chi sangre fluye bien Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones mejoran. Abrir. Siente el campo de chi siente la mente pura y el universo se hacen uno. Se va Cerrar. Reunimos chi. Wai. Wai Kai. Abrir. cerrar o eh ah, abrir cerrar Oh. Nos fundimos en el universo. Cerrar <tose> Reunimos chinel tan inferior. a todo el cuerpo y todo el cuerpo está lleno de chi cuerpo se relaja, la mente está muy clara, todo el cuerpo se vuelve chi vacío, Shut up. Reunimos chi. Hacia el interior del cuerpo de chi. Todo se transforma en chi. Se funde en el cielo. Todo se transforma en chi. Y se funde en el cielo. La cabeza se funde en el cielo. Los pies se funden en la tierra. El cuerpo se relaja y la mente es muy clara. Sé respetuoso. Serenidad dentro. Todo el cuerpo es de chi. Abrir. Oh, Sentimos que la mente pura y el universo son uno. Hello. Reunimos el chi en el cuerpo, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todos los problemas se limpian, se aclaran. Todas las funciones mejoran. Abrir. Nosotros somos uno. Cerrar. eres el centro del campo de chi, eres el centro del universo. Reunimos chi. Reunimos chi. El chi es abundante. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones mejoran. Tú estás Jaola. E. E Eres Jaola. Okay. Perdió ti, doy un Sentimos el chi. Sentimos que todo el cuerpo cambia el chi. Con con tan tan Juan Juan Ju Vacío. La piel. Los músculos. Los huesos, los órganos internos, todo cambia. A ch'i. Eres Ch'i. Eres Ch'i. Oh, God. Sentimos que la mente pura y el universo son uno, tú eres el universo, nosotros somos uno, Yeah. Nuestro chi se funde Mur con el campo de chi, se funde con el universo. Cuando nos fundimos en el universo, nuestro chi se vuelve puro. La mente se vuelve pura. en el también inferior to heal, to body. sanando el Tantien inferior y sanando el cuerpo chi el chi es abundante y well. sangre fluye All bien Desaparecen las enfermedades, mejoran las funciones. Tú estás jaula. Mejorando y cada vez mejor. Jaula. Abrir, cerra. No. La no. será. Abre, veo yo tu luz. Siente la mente pura. La conciencia pura y el universo son uno. Reunimos chi hacia nuestro cuerpo. Hacia todas las células. Todo el cuerpo se transforma en chi. Se vuelve chi. Reunimos chi en nuestro cuerpo de chi. The head, into the sky. siente que la cabeza se funde en el cielo Feed, los pies march into the earth. se funden con la tierra El chi es abundante, el chi es abundante, abundante, abundante. Cerrada. Okay. Abrir. Abrir. El chi es abundante, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, desaparece, todas las funciones mejoran. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. <tose> cerrar Cerrar. Reunimos chi en el cuerpo. Reunimos chi en el tantín inferior. Es el centro de nuestro cuerpo de chi. De nuestro campo de chi. Es el centro del universo. You are the Tú eres el centro. Gather to the Reúne chi hacia el centro. Gather the center. Reúne chi hacia el centro. El chi es abundante. El chi es abundante. Si sangre fluye bien, toda de enfermedad desaparece. Todas las funciones mejoran. Tú estás hola. How Abrir. La mente pura y el universo son uno. Sentimos el universo. Cerrar. Abrir. Sentimos el inmenso vacío con da con Juan Juan Juan cerrar Reunimos chi al cuerpo. We from all directions. Reunimos chi desde todas las direcciones. We are nosotros estamos en el chi. El chi está en nosotros. Reunimos chi hacia el centro, hacia el tantien inferior. El chi es abundante. Trae el chi en el tan tien, al tan tien inferior y cubre There is Con las manos tu chi, nutriendo el chi. El chi es abundante. El chi, la sangre, fluye bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Tú estás jodá. decimos uno, dos y decimos todos tres, tres veces separamos las manos y abrimos los ojos despacio movemos el cuerpo amablemente, suavemente gracias a todos los mejores deseos para todos adiós